Las declaraciones fueron ofrecidas por Concepción Mejía Tejada, quien resultó ileso en el tramo carretero Pimentel Castillo. Yo venía a las 6 y 10 de la mañana y estaba lloviendo, la curva me sorprendió. Sí. Las dos gomas de adelante me, me bajaron, una goma de adelante me bajó al paseo. Sí. Y cuando yo metí a guía para la izquierda, las guaguas por la tía de atrás, me llevé los dos palos de luz. Siguió en Buitarela y me llevé en la encamada y caí Ahí con las cuatro gomas. para patas. Y